No conozco cómo termina esta no. peli. Sí, un poco no imaginamos. Una persona acá boca abajo. No, no, el ver, el oso, chicos. El beso arácnido. No, no. chicos, no, no se dejen llevar por Abel Duria. Bueno, chico, eh, vamos, vamos. chicos chico, chico, chico, chico, chico, chico, arriba en el elenco. que mosquinos tocará a tira María. ¿Qué relleno tenemos lado... que ser esta vez? Sí, Canto <risa> no sabía qué personaje ponerte, ven <risa> y ponerte el este pedazo. ¿Acá, acá? ¿Por qué? <risa> Soy un poste, si querés. <risa> no, estaba pensando si, eh, eh, si mantenía el cartel. de. La abuela del de Hombre Araña. ¿Ah? La abuela del Hombre Araña. La tía, tía, ¿tía, ah, la tía May, tía, la tía. tía May. tía May, sí, con sí. la tía. Tía May. Sí, con sí. le sí, sí. dieron la ah, okay. ah, bueno, perdón. Sí, ve, tía May, vaya de aquel lado. A ver. Y usted, usted, venga, venga de este lado, ¿qué es en el medio? Tía May. Usted. Pase, joven. Me encanta esa energía, no, ¿eh? De vivir, ¿eh? Hay que... que te tomemos el ¿eh? ¿Estás no, vivo? Vamos, no, no. ¿eh? vamos. ¿Estás bien? ¿Estás vigila? <risa> no. Bien, ok. Bien. Escena el tío May. Obviamente sí. yo soy Peter Parker por el físico. No. no. Sí. sí. sí, sí. No, no. No, no, no. Está perfecto. Claro, tiene el tío no, del grupo. lo no, no, no, no, no, no en energía. Toda sí, 83. No. No. no. Yo era el tío, viste que lo, lo matan. No. Doble Cuál wow. no no, es el malo, el bueno. ¿Cuál de todos? No, ya Chicos, el director bien, el es chapote. Es verdad. Bien. Tía May me dice sí. que vaya a la escuela, pero en la frase vos tenés que meter, recuerda que un gran poder conlleva una, una gran, gran responsabilidad. responsabilidad. Wow. Esa sí. es la frase Forever Eternity de Remeras, es, Ese Perfecto, Es el texto, right. estudiátelo. A la acción. yo soy cocinando. Canta. O sea, así porque cuando cocino canto. Uh -huh. O sea, nunca cocino y nunca canto. Uh -huh. na, na, na. Oh. Hola, May Hola, Peter. ¿Cómo estás? Bien. Ya me voy a la escuela, ¿Ya, a la escuela. Ya te preparé la vianda, ¿has ¿Es estudiado para hoy, Peter? Como siempre, tía sí. Desde que tío murió, yo he sido muy responsable oh. Y sé que tengo que echar las coches de la escuela ¿Eres chifo? Ah. Mi ¿En, ¿en qué es estás gacho? hablando hoy, Peter? Qué claro. raro La gente que te traduce más Pensé sí, que hayas el sido lorrape. la fonaudióloga <risas> ayer No aprendiste a hablar todavía eh, No, tengo unos problemas con el latino Que todavía no me ya no ha funcionado Estamos complicados, Peter Escucha, tengo algo para comentarte. ¿qué se Algo estoy haciendo los se batieron los huevos. Estoy haciendo los panqueques, pero recuerda siempre algo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. se lo sabía el texto perfecto y sé feliz, no beses a nadie. Gracias tía, no beses a nadie. Tirena, tirena, tirena, la que te pone la Si pasa, pasa. Se te nota la Por ti va esa. Me la agarro. Y Peter Parker cuando estaba en el colegio. ¿Qué pasó ¿Sí? que no va? No Sin querer, que no sabía, estaba y de repente. No, no. No. no. Sí, por algo. Y los enanitos sí. de blanca nieve. Y aparte la niña de repente... la Sí, mira. Efectos especiales. Ah. ¡Ay! ¡Ay! Ah. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Oh. ¿Qué pasó? Oh, empecé a sentir que tengo Uf. poderes oh. Sí, ¿Sí? Es, puedo saltar altísimo Pero es un unitario ver. Eso sí, Para eso a el De Spider-Man <risa> <Eso ¿sabes? sí, risa> Y puedo moverme por todos, todos lados Pero, oh, ¿qué ha pasado? Oh. Mi amiga Mary Jane Ha sido atrapada y más ni menos que por El Duende Verde ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Ay, el Duende! <risa> ¡Oh, no! Como me caga siempre, ¿no? Como... Siempre me caga la ¡Asilio! puta que me... No sé si es el Duende ¿Asilio? Verde o el Señor de los Anillos. Ah, ah, un... ¡Ya vengo! ¡Voy a... voy a... voy a... ¡Te llevaré lejos! <risa> ¡Ya, ah, ah, ¿Qué ya. Ah, ¿Qué ya, ¡Ya, ha! ¡Ya, ha, viendo? Iremos al, al edificio más grande de la patronal. Ahí lo se llama el edificio de las el edificio de los Santos? ¿Cómo es la película? el edificio gómez ¿Eh? <risa> iremos al edificio gómez nadie podrá agarrarnos ¡Spider-Man está que viniendo que me ayude porpa? cambió de fisonomía <risa> de cuerpo que me oh oh Dios! <risa> wow, chico. wow. wow la posta. Dios. se no, no. No. ¡No! ¡Es fire. ¡Y sí claro <risa> ¡No! ¡Wow! No. ¡Soy tu tía, tía, tía, tía, tía. <risa> oh, <tío>. ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡Oh, <tío>. pórtate <Por> <risa> bien, Peter! ¡Para! que suena alérgico! ¡Para! ¡Creo que, creo, creo, ya, wow. logramos. Creo que wow. ya logramos! ¡Hombre, ¡Wow! ¡Ay! ¡Eres mi hombre, araña ¡Oh! Ya. No, no, no. Entre la nariz y la máscara no puede respirar este hombre. ¡Que viene el beso final! Oh, ¡Que viene el beso ¿Qué final! viene el beso final! viene el beso final! el beso final! ¿En la película es? ¡Yo me descuido. ¡Sí! <risas> ¡Ay, Dios! ¿Y ¿Y ¡Me da un beso! ¡Sí! ¿Y cómo se ¡Pero no? por razones vale, de Hagamos vamos así! ¡Y a ver qué el caparazazo! ¡Ay, Dios! ¿Boja, Chai? ¡No! <ríe> ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Gracias por salvarme! ¡Mamá! <ríe> pues ¡Boja pues rápido que <ríe> ¡Pero! <ríe> Pero no, Peter ahí tenés que salir. Ay. Y nos vamos bailando. Música. Y nos vamos bailando, Música. Música. Música. Ah, Música. Ah, terminamos la cola. Vamos, Música. vení con la tía, vení su duende. Vení. Ah, ya. cómo mueve el hombre araña. Ay, ¿Cómo mueve? Te lo tenía guardado, Peter Dale, vení. Wow. Wow. La no, lejos. No. Oh. Wow. ¿Quién te dijo donde vendiste todo eso? No, es si, la comida de Fireman. Uh -huh. Wow.